Eh, que a cada, cada persona con un objetivo diferente hay que adaptar un sistema de entrenamiento una intensidad, una frecuencia y un volumen o sea, eh, no existe o sea, ser, sería desde mi punto de vista un error que un entrenador o preparador tuviese algo estándar para todos porque aquí es más, eh, respecto a tu pregunta es donde más, eh, más incide el principio de individualidad no es lo mismo una persona que juega al tenis hace fútbol, tenga eh, un hobby como la a artes marciales, es decir, y dependiendo, dependiendo también del objetivo, eh, individualizo totalmente diferente eh, el sistema de, de entrenamiento. Cuando hablo de sistema, hablo a todos. Eh, no, voy, no voy a aplicar eh, eh, un sistema respago descendente simplemente porque yo tenga la creencia de que es mejor. O sea, eh, yo siempre hablo en general y pienso que hay un principio, hay un sistema, hay una dieta para cada persona totalmente diferente.